Hola, soy Raúl de iPhone Digital. Seguramente tendrás algunas veces el problema de cuando vas a usar un pen USB que has estado usando en Windows o que tiene el formato NTFS no puedas luego eh, usarlo en tu Mac o Mac Mini porque no puede escribir. Eh, puede ser un problema, eh, puedes solucionarlo poniéndolo en el formato FAT o FAT32 pero no, no es la solución más fácil ni el más recomendable. Entonces en el tutorial de hoy te voy a explicar cómo activar eh, la lectura y la escritura, sobre todo la escritura mejor dicho de NTFS en tu Mac o Mac mini. Es un poquito largo el proceso pero al final sin ningún tipo de peligro vas a poder conseguir escribir en un USB que tenga el formato NTFS desde tu Mac. Antes de empezar voy a explicarte que este tutorial eh, te voy a explicar dos formas diferentes con la cual puedes solucionar el problema que tienes a la hora de escribir en tu pen usb o en tu disco duro eh, la primera parte que te voy a explicar eh, es la forma un poco más rápida eh, para poder escribir directamente pero lo que pasa que algunas veces requerirá que tengas que eh, formatear, es decir, borrar todo lo que tiene tu pen o disco duro externo y por lo tanto esa solución está bien si es un momento que necesitas hacer algo rápido pero si tienes un disco duro con muchas eh, gigas eh, ocupado o tal, eh, pues va a ser un poco más problemático o te va a problemas. Por eso, en la segunda parte del tutorial eh, te voy a explicar cómo podemos dejar preparado eh, nuestro Mac para que pueda escribir directamente en formato NTFS. Es decir, si está formateado ese disco duro en NTFS, eh, pues siempre puedas escribir directamente de tu Mac y sea más rápido. Bien. Muchos de vosotros eh, no podréis escribir o no os aparecerá vuestro pen USB aquí Porque estará con un formato que no puede reconocer vuestro Mac Y ahora os diré cómo podéis salir de dudas Bien, vamos a buscar el programa, Podemos aquí utilidad de disco Utilidad de discos, lo vemos aquí, vale Una vez que abramos este de programa, de acuerdo eh, lo que tenemos que es ir a buscar el pen que tenemos eh, introducido o disco duro que esté conectado a nuestro Mac. En este caso, como veis aquí arriba, está puesto este pen y lo que tenemos que hacer es ir a pinchar aquí encima. ¿vale? Vamos a ver en qué formato lo tenemos. No os dé miedo, tenemos que hacer clic aquí arriba eh, donde pone borrar. ¿vale? Y aquí estamos viendo que el formato que tiene mi pen está en formato ms2 FAT32 a lo mejor el vuestro puede ser que sea ms2 FAT16 o ms2 FAT si lo tenéis así posiblemente ese es el problema que tenéis vosotros a la hora de tener que copiar eh, algún archivo en, en el dispositivo eh, también puede ser por el sistema este que solo permite copiar archivos con un tamaño eh, alrededor de 4 GB, si lo intentas hacer tampoco te dejará porque es la limitación que tiene bien pues para evitar este tipo de problema que tienes y poder solucionarlo y salir al paso, tenemos dos opciones. Eh, formatear y borrarlo en el formato exFAT, ¿de acuerdo? Eh, lo bueno que tiene es que una vez que hayamos, le hayamos dado aquí a borrar, eh, nuestro pen o disco duro podrá ser escrito tanto cuando lo conectemos en un ordenador Mac con el sistema operativo eh, o con un sistema operativo que sea Windows. Está bien para poder... Uh, eh, bueno, eh, puede pasar, a lo mejor si tenemos un ordenador y tenemos un Mac en casa, es mucho más cómodo En el caso que solo tengas Mac y quieras olvidarte de problemas y que no tener eh, bueno, esos problemas que hemos dicho a la hora de, de escribir Yo pondría uno de estos dos de aquí, por ejemplo este de Mac OS Y así siempre vamos a poder escribir en nuestro pen o disco duro simple Mac, desde nuestro Mac Y lo podemos lo podrá reconocer cuando est estemos usando uh, Finder, ¿vale? pues bueno eh, una vez hecho eso lo que puedes ver es le damos aquí a borrar y ya se nos borrará todo lo que tengamos en este pen y se pondrá en este formato o en el ex según el que elijamos como te he dicho una vez que le damos a borrar se va a borrar todo lo que hay entonces lo que yo te recomendaría eh, sería eh, todo lo que hay dentro de tu pen o disco duro copiarlo o es pues, el escritorio o en otro disco duro y una vez que hayamos hecho eso eh, que queremos, eh, que tengamos ya bien guardados nuestro, nuestros archivos ya le daríamos aquí a borrar y ya tendríamos el formato eh, correcto para poder usar nuestro pen o disco duro sin tener ningún problema eh, como os he comentado antes ahora a continuación te voy a explicar la segunda parte que es un poquito más larga, pero te va a permitir que tu Mac siempre pueda escribir en el formato NTFS que seguramente estarán eh, muchos de tus discos US pen USBs. si te ha gustado de momento el vídeo deja un like y suscríbete al canal para poder seguir viendo este tipo de, de vídeos, te lo agradeceré, muchas gracias Vale, pues voy a explicarte cómo podemos activar, eh, poder escribir el, en NTFS en los dispositivos USB como veis, eh, para hacer la prueba, yo aquí he puesto, tengo uno conectado. Vamos a ver la información para que veáis que de momento no se puede. Veis aquí abajo del todo, pone eh, solo puedes eh, leer, ¿de acuerdo? No puedo en ningún momento ahora mismo escribir. Vale, lo voy a cerrar y ahora, a ver, esto lo voy a desmontar, lo voy a quitar, ¿de acuerdo? Lo voy a desenchufar para que no tengamos ningún problema y ahora, vale. Eh, van, a ver, van a ser varios pasos, como te he explicado, y bueno, pues hay que ir tomándoselo con calma. Vamos a ver. Eh, primero tenemos que visitar o instalar OS X eh, Fuse, ¿vale? Os dejaré el enlace para que lo podáis descargar en la descripción del vídeo. Eh, yo ya lo tengo descargado para ir más rápido. En principio, eh, tengo aquí puesto, yo me he descargado el 353, ¿vale? Aquí abajo del todo, eh, podéis elegir eh, qué tipo de formato lo queréis. ¿Vale? vale, yo lo voy a instalar, no lo tengo instalado, vale, vamos a esperar, aceptamos la licencia, lo dejamos todo tal cual, le damos a instalar. Una vez ya finalizado, cerramos. Cerramos también el instalador. Y ahora, antes de continuar, eh, debemos instalar eh, como una especie de, de herramientas eh, de desarrollador. Eh, pues si no lo tienes instalado, eh, bueno, abres una terminal y tienes que escribir lo siguiente: Xcode-Select. Y luego dos guiones, eso es importante, install. vale Le damos a Enter y bueno, solo te recomiendo que le des a instalar vamos a darle a instalar ¿vale? bien, el Xcode ya está instalado Puede ser que tarde más o menos en instalarse dependiendo de la velocidad de internet que tengas y también de tu eh, Mac. Vale, una vez instalado le damos a aceptar. Y ahora para poder seguir, eh, antes de seguir te quiero comentar que se me ha pasado de decirte antes, el programa que hemos instalado antes que era OS X, eh, Fuse, era para poder eh, gestionar, aplicaciones de tercero para el tipo de escritura, en este caso el NTFS si no lo hubiésemos instalado antes no podemos eh, activar el tema de, del NTFS vale, una vez que ya hemos instalado el, el que te acaba de decir, los XFuse ahora hemos instalado ya para el tema de la terminal del Xcode nos faltará visitar esta página que te dejará el enlace Homebrew y yo ya lo he puesto en español vale y ahora lo que tienes que hacer es copiar este comando para ejecutarlo en la terminal. Si no hubiésemos instalado el programa de antes, eh, no podemos hacer ahora este paso. Vale, vamos a copiar, nos vamos aquí a la terminal y lo pegamos. Le damos a Enter. Bien, una vez que hemos instalado el Homebrew, ahora que hay que instalar eh, realmente los archivos para poder hacer la escritura NTFS, aunque aún faltarán más pasos, pero este es importante. Entonces, para eso tenemos que escribir en la terminal brew install homebrew, ¿de acuerdo? barra fuse barra NTFS guión 3G. De acuerdo, le damos a Enter. Bien, una vez que ya ha acabado el proceso para instalarse este comando que hemos puesto para el tema del NTFS, eh, lo que tenemos que hacer es reiniciar el MAC en modo de recuperación porque lo que vamos a hacer es desactivar el sistema de protección integrada, las siglas en inglés SIP, y para eso tenemos que eh, reiniciar en este modo. Para eso tienes que irte aquí arriba, eh, darle a reiniciar, y una vez que esté iniciándose el Mac, tienes que mantener apretada la tecla comando y la R a la vez. Tienen que estar apretadas las dos a la vez. Y ahora te seguiré explicando qué es lo que eh, hay que hacer una vez que estemos, entremos en modo recuperación. Una vez que hemos reiniciado en modo recuperación, nos aparecerá una ventana como estás viendo y deberemos abrir eh, el terminal. Una vez que abramos el terminal, si quieres, puedes escribir CSR útil estatus eh, y verás en qué situación está en principio tendrá que estar eh, activado bien a continuación escribe como ves ahí en el texto csr útil disable o disable para desactivarlo una vez que hayas hecho esto ya puedes iniciar de forma normal eh, tu mac para continuar el proceso de la activación de la escritura de ntfs en el mac ya hemos vuelto a reiniciar de nuevo el mac de forma normal y para comprobar que realmente lo hemos hecho bien, vamos a verlo en la terminal. Ponemos csr útil status y tiene que aparecerte que está eh, disabled desactivado. ¿De acuerdo? Una vez que esté, nos hemos asegurado que ya está correctamente está desactivado el sistema de protección de integridad, tenemos que escribir lo siguiente en la terminal. Ponemos sudo mv barra bin mount y ahora guión bajo ntfs lo ponemos en espacio de nuevo barra bin pero ese bin es barra mount guión bajo ntfs punto, original ¿de acuerdo? vale, te lo dejo un rato en pantalla para que lo vean bien que está todo correcto y una vez hecho esto le damos al enter ahora hay que escribir otro nuevo comando ponemos sudo ln luego bien normal s y luego usr local Barra de nuevo, sbin barra de nuevo, mount guión bajo ntfs, luego espacio barra sbin de nuevo, luego barra mount guión bajo ntfs, ¿de acuerdo? Te lo voy a dejar en pantalla, lo sudo ln guión usr local sbin mount LTFS, y luego espacio sbin mount ntfs vale, le damos el enter y ahora lo que vamos a volver a hacer es reiniciar de nuevo el MAC como hemos hecho antes pero en modo recuperación otra vez para volver a activar el sistema de protección integrado ¿de acuerdo? acuérdate de cuando empiezas a reiniciar mantener apretado la tecla e comando ir a la vez, cuando se inicie el MAC bueno, ahora estamos otra vez en modo de recuperación eh, y como puedes ver he vuelto a poner CSR útil status para saber en qué situación nos encontramos como ves está eh, desactivado y ahora lo que tenemos que escribir es CSR útil enable enable para poder activarlo una vez que lo pongas en la terminal lo escribes, le das a enter y ya haces de nuevo un reinicio normal para ver que si todo ha funcionado y está todo correctamente eh, configurado ya hemos vuelto a reiniciar normalmente nuestro Mac y ahora vamos a comprobar que está todo correctamente hecho es decir, que el modo SIP esté de nuevo activado entonces ponemos CSR útil status como ves está activado, es decir, ya lo hemos dejado correctamente es decir, como estaba antes nuestro Mac y te voy a mostrar eh, si realmente funciona o no la escritura eh, del de, USB NTFS, vale. He metido otra vez el pen USB, como, el de, como ves aquí un título y voy a darle a pegar un ítem. A ver, pegar para poder escribir y como ves he pegado un archivo en un formato txt en un el USB que antes no me dejaba hacerlo y para estar más seguro de todo para que lo veas le damos a obtener información y antes ves que solo ponía aquí en Compartir y Permiso, que es la de lectura, aquí aparece ahora, dispone de acceso personalizado. Pues bueno, ya hemos conseguido poder escribir en el formato NTFS en nuestro Mac. Si te ha gustado el vídeo, pues te agradezco de dejes un like, suscríbete al canal para que puedas ver más tutoriales como este, y bueno, eh, nos vemos en el, los próximos consejos en iPhone Digital. Nos vemos, hasta la próxima.